El desenlace de la novela de 1605 nace de la conclusión ambivalente del debate entre el canónigo y Don Quijote acerca de la importancia de las novelas de caballerías. La novela de Cervantes ofrece sus tres últimos cuentos, los cuales tienen connotaciones alegóricas. Primero, La aventura del caballero del lago, narrado por Don Quijote. Segundo, La historia de Leandra y Vicente, narrada por el cabrero Eugenio. Y tercero, la batalla entre Don Quijote y los disciplinantes que llevan la estatua de la Virgen. Al principio del capítulo 50, Don Quijote nos da su última palabra en el debate con el canónigo, repitiendo casi palabra por palabra la defensa del ventero. Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quienes se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, ¿habían de ser mentira? Notemos la ironía existencialista de la frase que reside en el hecho de que Don Quijote describa el proceso burocrático del mismo libro que él protagoniza. Además, las objeciones del hidalgo y del ventero socavan el plan de censura del cura y del canónigo, pues indican que la regulación estatal tendrá sus prejuicios también. A continuación, Don Quijote resume de manera intricada otra fantasía caballeresca, la aventura del caballero del lago. Es comparable con la que le contó a Sancho en el capítulo 21, salvo que esta es un ejemplo de catabasis o descenso ad inferros. Otro aspecto excepcional del cuento es que Don Quijote se aprovecha de la primera persona plural para incorporar a su público. Hay mayor contento que ver como si dijésemos aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez, alquitrán, hirviendo a borbollones. Notemos también que nos enteramos de la presencia del protagonista solo gracias a una cita dentro del cuento. Del medio del lago sale una voz tristísima, que dice tú, caballero, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de su negro y encendido licor. La voz misteriosa nos informa que el lago esconde debajo de esta negregura un mundo maravilloso que consiste en los siete castillos de las siete fadas. Eso nos suena a una versión alegórica de la aventura de Micomicón, el reino africano que requiere de la presencia de Don Quijote para rescatar a su princesa. También nos recuerda la trayectoria del cautivo, que descendió a los baños de Argel, al otro lado del Mediterráneo, para luego rescatar a Zoraida y traerla a España. Incluso, de manera irónica y más contrastiva, la aventura alude a lo que hizo el padre de Zoraida al enterarse de la conversión cristiana de su hija. Y apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa, cuando sin entrar más en cuentos consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone, y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios y a su Señor, se arroja en mitad del bullente lago. En fin, el desenlace de la novela de 1605 abre con un bautismo simbólico. La verdad es que la aventura del caballero del lago nos resume todos los descensos figurados de los caballeros que han tenido que tocar fondo en la Sierra Morena, Grisóstomo, Cardenio, Don Fernando, Don Quijote y Anselmo. Además, el mundo en el que se halla el héroe de la aventura es una recombinación de múltiples lugares amenos, desde los prados verdes con arroyos de la Sierra Morena hasta los tópicos fantaseados por los caballeros clásicos y medievales. Pues Don Quijote menciona los campos elíseos habitados por las almas dichosas tras la muerte. Incluso hay referencias al paraíso islámico acá. Se reitera que el caballero es bienvenido por un buen número de doncellas y se nota cierta deferencia al islam en las vacilaciones terminológicas de Don Quijote, a cuya de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar. La descripción del paraíso al otro lado del lago también es un manifiesto artístico, una visión por excelencia de la estética barroca las menudas conchas de almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol puestas con orden desordenada. Es más, esa paradójica orden desordenada exhibe el mundo híbrido del Mediterráneo. Hay un toque de misticismo, tanto musulmán como judeo en el no aprendido canto de los pequeños, infinitos y pintados pajarillos que por los intricados ramos van cruzando. Pero ojo, el petrarquismo, o sea, el amor cortés por una sola mujer, resuelve el caos exótico de la escena. Notemos, por ejemplo, cómo mientras se vacila otra vez entre la arquitectura musulmana y cristiana, una mujer se destaca entre las numerosas doncellas la que parecía principal de todas, sale a tomarle por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago y llevarle sin hablarle palabra dentro del rico alcázar o castillo y hacerle desnudar como su madre le parió.